Bienvenidos a la información, continúan los combates entre rusos y ucranianos Difícil situación se presenta en Kupiansk. OTAN deja claro que el artículo 5 de la OTAN es aplicable a los miembros de la alianza pero no para Ucrania Putin instó a las naciones a tomar su papel en el nuevo orden multipolar Rusia ofrece a Turquía ser el epicentro gasístico para los europeos Si Turquía y nuestros posibles compradores en otros países están interesados Podríamos considerar la construcción de otro sistema de gasoductos y la creación de un centro de gas en Turquía para la venta a terceros países, especialmente para los países europeos. Consejo Europeo en las últimas horas catalogó a Rusia como país patrocinador del terrorismo. A la hora que estamos grabando el video no había pronunciamiento por parte de los eslavos. Decepcionado Joseph Borrell por votación a los referendos de Rusia en el este de Ucrania. Esta sesión que se llevó a cabo en la Comisión Europea. Borrell amenaza a Rusia de utilizar inminentemente armas nucleares con Ucrania. OTAN busca rearmar su defensa aérea en Europa. Nos estamos preparando para el armagedón que pronosticó Biden. Lukashenko advierte a Occidente que busca desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Nuevos misiles balísticos ha lanzado Pyongyang en las últimas horas, asustando a Corea del Sur y a Estados Unidos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está toda la información en este nuevo contexto noticioso para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Estas son las noticias más importantes del momento. Esta hora está sucediendo. Se está reportando que un avión sub-24 de las fuerzas aéreas ucranianas fue derribado por un misil de crucero que habría realizado ataques a las zonas controladas por las tropas rusas. A la hora que estamos grabando el video, se reporta. En desde Ucrania en hora de la noche en el territorio del Belgorod y fueron objetos de nuevos bombardeos sin conocerse hasta la hora, datos de los resultados de las explosiones, se conoce que un mercenario de Estados Unidos cayó en combate en Severodonex. también se conoce de ataques del ejército ucraniano a la zona de Kursk en Torquino aproximadamente 15 ataques con misiles según el gobernador de la zona, no se registran bajas ni heridos por el momento hay un nuevo revés para Rusia, se conoce que el ejército ucraniano tiene bloqueado el acceso al puente de Kopiansk que da a la vía hacia la República de Lugansk. La defensa aérea rusa evitó un ataque masivo con misiles al derribar un sub-27 ucraniano. El ejército ruso logró derribar un caza sub-27 de las fuerzas ucranianas. La información dice que el avión de combate tenía la intención de realizar ataques con misiles en la región de Belgorod. Sin embargo, los sistemas de defensa aérea rusos de largo alcance lo detectaron y posteriormente lo eliminaron. De otro lado, dos aviones ucranianos se estrellaron en la región de Poltava. Según el diario Avia.pro, se habla que dos aviones militares se estrellaron en la tarde en el territorio de la región de Poltava. Las circunstancias aún no se han dado a conocer oficialmente por el gobierno a la hora que estamos grabando el video. Según Avia.pro, se sabe que una de las aeronaves, al parecer, habría sido derribada como resultado de intentos de realizar ataques con misiles. Residentes de la zona informan que no hay víctimas en la población civil y se desconoce el destino de las tripulaciones a bordo de las dos aeronaves ucranianas. En las últimas horas, muchísima atención porque el director de la OTAN, James Stoltenberg, recordó que Ucrania no es miembro de la OTAN y que está fuera de la seguridad colectiva del artículo 5 que estipula un ataque contra uno de los miembros de la alianza se considera un ataque contra todos los aliados y que no es aplicable a Ucrania, dio a entender en las últimas horas el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, que recordó que Ucrania no es miembro de la OTAN y que está fuera de la seguridad colectiva. Cualquier uso de armas nucleares cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto y tendría consecuencias severas. En el caso de un conflicto armado que involucre a uno de los países miembros de la OTAN, se activa el artículo 5 que estipula los principios y las garantías de la seguridad colectiva de todos los integrantes del bloque militar. Pero Ucrania, si bien es un socio cercano, no podría aspirar a esas garantías de formar parte de la alianza atlántica. Expresó el director de la OTAN, Jane Stoltenberg. Cuando se trata de Ucrania. La OTAN no es parte de, en el conflicto, pero apoyamos a Ucrania en su autodefensa. Ucrania es un socio cercano. Llevamos muchos años apoyándola, declaró el secretario general este jueves, hace pocas horas, en una rueda de prensa en Bruselas. No obstante, toda la ayuda militar de la alianza que pretende reforzar las capacidades defensivas de Ucrania y la promesa de seguir apoyando a Kiev durante el tiempo que sea necesario, no está directamente relacionada con el artículo 5, dio a entender James Stoltenberg, que dice The cat sat on que el principio consagrado en el artículo 5 de la OTAN estipula que un ataque contra uno de los miembros de la alianza se considera un ataque contra todos los aliados. Las partes convienen que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considera como un ataque dirigido contra todas ellas y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistiría a la parte o partes atacadas adoptando Seguidamente, individualmente de acuerdo con las otras partes, medidas que sean necesarias, incluso se habla del empleo de la Fuerza Armada para restablecer o mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte. El ministro de la Defensa de Ucrania recientemente, Alexei Reznikov, había afirmado que su país ya es un miembro de facto de la OTAN, diciendo, hemos recorrido un largo camino y nos hemos unido de facto a la alianza, escribió en Twitter Reznikov, agradeciendo al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, por el apoyo en el conflicto con Rusia. Paralelamente, aseveró que Kiev está haciendo importantes contribuciones a la seguridad del mundo. Estoy seguro de que nuestra victoria y las formas exitosas abrirán nuevos horizontes para Ucrania, agregó el funcionario. Por otro lado, muchísima atención porque recientemente habló el presidente Vladimir Putin sobre la importancia de que las naciones independientes asiáticas tengan en cuenta lo que es la redistribución de la riqueza en sus naciones. El cuidado de la economía y por supuesto el mandatario recalcó que detrás de todo esto están las influencias políticas. Indirectamente mandó el dardo a la Casa Blanca. En contexto sobre este tema al cual se refirió el mandatario eslavo es que el continente asiático es importante para el mundo y según Putin se espera que todos los países caminen más hacia un mundo multipolar, fueron las palabras que emitió en la cumbre con los países asiáticos en medio de la conferencia de interacción de medidas de fomento de confianza en Asia y se realizó en la capital de Kazajistán. Ahora, escuchen este nuevo movimiento porque el Kremlin le está proponiendo a Turquía, esto sucedió hace pocas horas, dentro de lo que es la reunión con los países asiáticos en Kazajistán, el presidente de los eslavos, Vladimir Putin se reunió con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha propuesto que Turquía sea la base para la exportación de gas ruso, pues dentro de todos los aliados, todo indicaría que hasta ahora Turquía se ha comportado como uno de los socios que ve Putin como fiables para poder proponerle este proyecto gasístico a Erdogan. Además, Putin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 Pero escuchen porque a la par de la reunión de los países asiáticos hace pocas horas se llevó a cabo la reunión del Consejo Europeo de Naciones en donde a través de una votación fue catalogada Rusia como país patrocinador del terrorismo en el cual habló Zelensky pidiendo más armas para Ucrania y ya von der Leyen lo había pedido pero ahora detrás de esta resolución del Consejo Europeo hay países de la zona euro que tienen el objetivo de crear un tribunal internacional para juzgar los que en Rusia. Señoras y señores, presten atención a este dato. Las cosas en las Naciones Unidas están fraccionadas y no todo el mundo está hablando en línea con lo que se dicta desde Occidente. Se ha conocido que el representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, se ha decepcionado en las últimas horas de la votación en rechazo a los referendos realizados por Rusia de los territorios ocupados en Ucrania. El diplomático Borrell expresó su descontento mientras que desde la Federación también acusaron a Occidente de ejercer presión para que la votación fuera mayor en esta sesión, pero quedaron esperando que funcionara y no les cuajó para dejar mal parada a la federación en la Organización de las Naciones Unidas. Y esto quiere decir que muchas naciones están caminando pianito porque así como están las cosas, nadie sabe cómo se plantearán en un futuro, si a favor de Occidente o a favor de los intereses de los euroasiáticos. Como quien dice, este es el proceso, el reordenamiento mundial y escuchen este dato de los 143 naciones que votaron, era obvio que no todos votarían a favor de la condena de los referendos, pero quienes abstuvieron fue un número bastante alto quienes no lo hicieron estamos hablando de 35 países 5 que se opusieron a votar rechazando los referendos de Rusia en las repúblicas de Donetsk, Lugansk, Porilla y Gerson para ser parte del territorio de Rusia vía decreto presidencial y posterior aceptación de la Duma rusa en total es un 20% de las naciones que se abstuvieron de votar en contra de Rusia y esto tiene asustado al jefe de la diplomacia europea que lo ve como un revés si lo hablamos que en su defecto la Unión Europea pregona una unión total que condena la invasión de Rusia a Ucrania desde el 24 de febrero. Y esto obviamente deja mal parados ante el mundo a la Unión Europea, sobre todo dan a entender de que no todos están en la línea con las sanciones antirrusas. A su vez el embajador ruso ante la ONU Basile Nevencia lanzó o declaró que Rusia cree que la Organización de las Naciones Unidas está polarizada, llena de cinismo y confrontación y presionando contra Rusia, dijo el funcionario lamentablemente dentro de los muros de la Organización de las Naciones Unidas se presencia algo muy diferente como el cinismo, confrontación y una polarización que es peligrosa como nunca la hemos visto en la historia de la organización y particularmente durante la sesión. La naturaleza politizada esto se deriva del hecho de que se nos ha reunido específicamente para impulsar una narrativa contra un estado. La Federación de Rusia lamentó Nevencia durante una sesión de emergencia de la Asamblea General. Además, agregó que la resolución de Estados Unidos sobre los referendos es un paso más hacia la división de la ONU y que Occidente lanzó una campaña de chantaje para obligar a los países en desarrollo para apoyar la resolución antirrusa. Por su parte, el primer embajador adjunto de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, poliansky escribió en su canal de Telegram que casi 40 países no resistieron la presión de Occidente antes de la votación en general y, según poliansky Occidente consiguió alinear a los indecisos en la plaza y empujarlos metódicamente hacia abajo, utilizando argumentos desde el chantaje económico hasta las plazas personales. En esencia, todo lo que se tenía que hacer era retorcer el brazo a los que no apoyaron el proyecto de la resolución de Albania. Durante la votación del 10 de octubre, como resultado, unos 40 países no soportaron la presión como muchos de ellos no reconocieron abiertamente con disculpas en la víspera de la votación, dijo Poliansky. También señala que muchos países influyentes y poblados no sucumbieron a la presión por parte de Estados Unidos. Hablan de China, India, Sudáfrica, Sudán, Pakistán, Etiopía, Irán, Argelia, Mongolia y otros países, así como los socios de la CEI, que no apoyaron el proyecto. Muchas gracias a todos ellos, dijo el funcionario. Debemos dar las gracias especialmente a Bielorrusia, Siria, Nicaragua y a la República Popular de C Corea del norte que no tuvieron miedo de votar en contra destacó el diplomático enfatizando que fue testigo del triunfo de la democracia a punta de pistola esto está pasando se acuerdan que recientemente hubo una reunión de ministros de la defensa de la OTAN para tocar el tema de los apoyos a Ucrania y la guerra con Rusia pues Después de todo esto también se habló sobre el tema de cómo poder defenderse de una posible agresión de Rusia al continente europeo. Se sabe que por lo menos 15 naciones del bloque estarían interesadas en crear un escudo antiaéreo común en Europa. La iniciativa fue puesta por Alemania y pretendería reforzar el pilar europeo dentro de la armonización del Tratado Atlántico Norte. Los ministros de la defensa de 15 países firmaron este jueves una carta de intención para crear en el espacio europeo un sistema conjunto de la defensa antiaérea en el marco de la iniciativa del escudo europeo. Estamos hablando de que se están preparando para un posible armagedón con el país eslavo. La ministra de la defensa de Alemania dijo lo siguiente en las últimas horas. Dijo que con esta firma, Bélgica demuestra una vez más la voluntad de reforzar el pilar europeo dentro de la OTAN denunció la ministra de la defensa de Bélgica Ludivine de Bonder la iniciativa fue promovida por el país de Scholz cuya ministra de la defensa Christine Lambrecht señaló que Bruselas ha firmado el memorándum de entendimiento y los signatarios se comprometieron a compartir su responsabilidad común por seguridad del continente se sabe hasta ahora que son 15 países que estarían implementando esta iniciativa muy rápidamente también invitaron a otras naciones a unirse estarían esperándolas declaró Lambrecht la ministra detalló que planean adquirir de forma conjunta sistemas de misiles tierra aire estadounidenses Patriot y los sistemas de defensa aérea IRISTED en un posible conflicto o en un inminente conflicto o en un hipotético conflicto les hago a todos ustedes la siguiente pregunta ¿los misiles hipersónicos podrían ser detectados y eliminados en el aire por los sistemas Patriot y los sistemas de defensa IRISTED? quiero ver sus comentarios en la cajita de respuesta Siguiendo con esta apreciación de la nota, se prevé la adquisición por parte de la OTAN de un sistema de defensa contra misiles balísticos y un sistema de defensa aérea de corto alcance, agregó. Aparte de Alemania y Bélgica, la iniciativa quieren participar países como el Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Hungría, Rumanía, Letonia, Lituania, Estonia, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia y Finlandia. Bueno, muchísima atención porque en las últimas horas el viejito Borrell, el representante de la Unión Europea, le dijo a Vladimir Putin en un inminente uso de armas militares que Occidente dará una respuesta poderosa a su posible uso por parte de Rusia en contra de Ucrania. Pero esa respuesta no será nuclear, dijo el jueves el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Política y Seguridad, Josep Borrell. ¿Qué dijo el funcionario? Tiene que quedar claro que cualquier ataque nuclear contra Ucrania creará una respuesta, no una respuesta nuclear, sino una respuesta tan poderosa desde el lado militar que el ejército ruso sería aniquilado dijo en un discurso en la Academia Diplomática Europea en Brujas Borrell mencionó que la declaración del presidente ruso Vladimir Putin de que Rusia no estaba mintiendo al decir que usaría todos los medios a su disposición para defender su territorio, el jefe de la política exterior dijo que la Unión Europea que los países occidentales tampoco están mintiendo cuando advierten sobre las consecuencias en caso de que se usen armas nucleares dijo que el mundo necesita que el conflicto se detenga y Borrell dijo que la Unión Europea debe seguir apoyando a Ucrania y tiene que seguir buscando soluciones diplomáticas cuando sea posible, pero que por el momento no las hay. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Sajarova dijo recientemente que Washington y otras capitales occidentales podrían estar interesadas en escalar la situación en torno al uso de nucleares para luego culpar a Moscú, según el diplomático eso es aparte de la política destructiva de Washington para asegurar el dominio global, sin importar el peligro de provocar un choque armado directo con las potencias nucleares que está plagado de consecuencias catastróficas mucha atención porque en las últimas horas el presidente de Bielorrusia vuelve a hacer noticia pues ha dado declaraciones que han sido impactantes en torno a lo que podría ocurrir de acuerdo a las maniobras que viene realizando la OTAN para ayudar a Ucrania. Lukashenko ha dicho que Occidente desembocaría en una tercera guerra mundial. Advirtió que la implementación de sanciones y la organización de golpes de Estado desencadenaría una tercera guerra mundial. ¿Cómo se ajusta a las normas del derecho internacional la práctica de organizar golpes de Estado en otros países? Y la? De de sancionar a los estados que lograron responder a este desafío. Nuestra respuesta debe ser inequívoca. Esto es inaceptable y conllevaría al riesgo de la Tercera Guerra Mundial, informó el presidente bielorruso Alexander Lukashenko sobre las consecuencias de las políticas que vienen siendo impulsadas desde Occidente. Expertos en la red no descartan una Tercera Guerra Mundial por la crisis que se está presentando en Ucrania. Durante un discurso con motivo de la Conferencia de Interacción y Medidas de la Confianza en Asia-Zika, en la capital de Kazajistán, en Astana, el mandatario ha dejado en claro que en una tercera guerra mundial no habría ganadores para luego agregar que la seguridad se ha deteriorado de forma catastrófica no solamente en Europa, sino a nivel global. Por otro lado, Lukashenko sostuvo que ha llegado el momento de unión para confrontar los problemas actuales en el mundo. No podemos superarlos de forma independiente, según ha subrayado Lukashenko. De igual manera, el jefe del estado de bielorruso hizo hincapié en la necesidad del trabajo conjunto para solventar los asuntos más complejos a la hora de de garantizar el suministro de energía, alimentos y fertilizantes ante un posible desde Kiev, Bielorrusia anunció el lunes pasado que desplegó un grupo conjunto de tropas bielorrusas y rusos en sus fronteras con Ucrania al respecto el presidente de Bielorrusia detalló que la medida se debe a las advertencias recibidas de canales no oficiales sobre un posible ataque al territorio de Bielorrusia por parte de Ucrania Bielorrusia llevó a cabo los simulacros en la frontera con Ucrania en las últimas horas y Lukashenko aseveró que si el nivel de amenaza alcanza el nivel actual como ahora comenzará a desplegar la agrupación del Estado de la Unión. Lukashenko agregó en las últimas horas que la implicación de Bielorrusia es por el momento limitada únicamente para impedir que el conflicto se extienda al territorio bielorruso o para prevenir un posible ataque desde Polonia, Lituania y Letonia. De otro lado Pyongyang lanzó en las últimas horas misiles de crucero con capacidad nuclear táctica. Según había punto pro se sabe que Corea del Norte ha lanzado misiles de crucero estratégico de largo alcance con capacidad bajo la supervisión del líder Kim Jong-un. El líder norcoreano este miércoles supervisó el lanzamiento de los misiles que volaron durante 10.234 segundos a lo largo de la órbita de vuelo ovalada sobre el mar oeste amarillo y claramente alcanzaron el objetivo a 2.000 kilómetros de distancia, informó este jueves la agencia de noticias estatal KCNA. El lanzamiento de prueba tuvo como objetivo mejorar la eficiencia y poder de combate de los misiles de crucero desplegados en el ejército popular de Corea para la operación de arma. ...tácticas según el informe. Kim Jong-un calificó la prueba como otra clara advertencia a los enemigos del país indirectamente al norte y expresó gran satisfacción por la alta capacidad de reacción de las fuerzas nucleares que demostraron una vez más su plena preparación para poner a los bajo control de un golpe a través de un contraque incondicional móvil precisó que es poderoso y con cualquier sistema de armas Corea del Norte advirtió que la nueva ronda de los ejercicios navales conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur pueden llevar a la península de Corea al borde de la guerra y Corea del Norte debe continuar expandiendo la esfera operativa de las Fuerzas Armadas Estratégicas Nucleares para disuadir resueltamente la crisis militar crucial y crisis de guerra en cualquier momento y tomar la iniciativa por completo, subrayó el líder norcoreano. El lunes Pyongyang anunció que sus últimos siete ensayos de misiles fueron ejercicios nucleares tácticos vigilados personalmente por el líder del país para simular un ataque al sur. De otro lado, Corea del Norte aprobó... Misiles balísticos en siete ocasiones desde el 25 de septiembre en protesta por los ejercicios navales conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos que Pyongyang los ve como provocativos. Noticias del mundo.